calle lindante a uno de los campos que me pongo a investigar encuentro 19 casos de cáncer en cuatro cuadras 19 casos de cáncer en cuatro cuadras lamentablemente esos 19 casos ya no hay ninguno han fallecido todos siempre todos los años dos veces por año fumigan y vienen esos venenos que son fuertes por acá y vos venís a la noche en verano cuando están las, plenas, las secadoras en funcionamiento y ves la nube que avanza sobre San Salvador y les sembraban soja como a 10 metros de la casa y le fumigaban. Yo lo fui a ver el día de Anima, el primero de, de noviembre. Lo fuimos a visitar y dijo, siento una molestias, van a hacer un estudio. El 27 de noviembre falleció. Pasan muchos aviones por acá, por la por el pueblo, y eso llevan mucho, muchos químicos y eso afecta a los chicos. Y más cuando estás embarazada también. No hay médicos que se animan a confirmar una enfermedad que viene por los agroquímicos, los agrotóxicos. Hay otros que sí, pero que tampoco le creen. Cuando haces 10 hectáreas de soja, son responsable de la vida de tu alrededor. Porque se están usando venenos para matar. No tienen otra función que matar. No son fitosanitarios como los de porque mienten. Y nuestro ministro tanto es político, te hace una vista gorda, no interesa, no total, y el que sufre somos nosotros. Argentina acordó con Monsanto la comercialización de soja transgénica y el uso del glifosato. Fue un trámite rápido, sin análisis científico, sin evaluación de daños humanos. Argentina se convirtió en territorio de experimentación. En 2012 son 21 millones las hectáreas sembradas con semillas transgénicas. Esto representa el 60% la superficie cultivable del país. 370 millones de agroquímicos son empleados en suelo argentino. En menos de una década, los casos de cáncer en niños se han triplicado y crecieron en un 400% los abortos espontáneos y las malformaciones en recién nacidos. El primer relevamiento de los pueblos fumigados con glifosato da cuenta que son 13.400.000 personas afectadas, casi la tercera parte de la población total. Pese a la contundencia de esta realidad, no hay información sistematizada a nivel oficial. En 2014, las ganancias de Monsanto rondaron los 16.000 millones de dólares. El glifosato y el 2,4-D componente de la gente naranja son los herbicidas de uso corriente en el país. Ninguna ley nacional los regula. El glifosato está prohibido en 74 países. Todo esto ocurre en medio del silencio cómplice de la mayoría de los medios periodísticos. Como consecuencia directa, pueblos desplazados, destrucción del bosque nativo y contaminación ambiental.